No sé, es un, una cosa la violanza que te despierta en ti. A mí, por lo menos, me, me ha despertado en mí algo que yo no, no sabía que yo eso. Y me gusta, me gusta. Estoy toda la semana y le digo, uy, el miércoles, pues el miércoles, ya estoy, estoy contenta de que eso. Y luego, lo bien que nos hace, pues, pues para, para nosotros, aunque nos duele la rodilla, nos duele la cadera. Yo tengo prótesis de, de las dos caderas. Y no sé, como estoy siempre así, parece que estoy encala, en grisada en en, en, en y, y aquí, pues no, me, me, me revivo. Yo aquí revivo. Mm, Llego a casa, me, me, me, animada. Me, yo emite algo me nace en mí. De, de, de, de ánimo, de, de. No sé, estoy contenta. Pues nada más. Al principio, que no quería dar miedo a digo, y eso para, que, para que no vale para nada. Pero según va cogiendo días, y llevo un poco porque llevo desde febrero. Sí. Pero cada día es En sentimientos y el, físicamente en todo. A mí me ha ido muy bien. llevo desde el mes de abril, nada más. Bueno, los primeros días no venía porque quería, no entendía lo que era biodanza. Yo creí que era un baile, para allá, para acá, moviéndote, bueno, de, de otra manera de lo que es. Y entonces, pues estuve una semana, pero ya dije un día, bueno, me dijeron una compañera que yo, no, no, que es moverse para allá y para acá. Y desde entonces vengo. Y la verdad, lo que dicen las compañeras es, vamos, a mí me va extraordinariamente. Y salgo con otra, con otra, sí, otra paz en, en el cuerpo. Sí, salgo con otra paz en el cuerpo. <risas> y bueno, y muy contenta de, de estar aquí y bueno, que me va bien, porque claro, yo como tengo también la enfermedad de los huesos, no me podía mover mucho. Y, y entonces, pues, no he faltado, si falto es porque tengo algo por médico, si no, no, vengo, seguro. Biodanza. Ya lo dice la palabra, vida. ¿Qué es vida? Pues la vida tiene mucho contenido y aquí lo hemos conseguido con el grupo de personas que no conocía. A mí me cuesta mucho hablar porque no respiro bien, pero bueno. La biodanza es una paz interior que no, no sabía yo lo que era la biodanza hasta venir aquí. Y me encuentro con... Bueno, yo tenía un problema, pero aquí parece que lo reparte, porque cada uno tiene el suyo, mm -hmm. tiene su mochila a cuesta. Y claro, unas con otras parece que no, pero se lleva mejor. Es una cosa que, no, que siempre debíamos de hacer. Estoy muy contenta y, y gracias a todas. Nada más.